Vale, lo primero que vamos a hacer es limpiar el extrusor en caso de atasco y lo primero que tenemos que comprobar es que el filamento está sacado. Una vez comprobamos que el filamento está sacado, quitamos esta tapa, quitamos el cable del ventilador, quitamos la conexión de la corriente y ya podemos extraer el extrusor. Una vez extraemos el extrusor, Sacamos con cuidado el azul del motor y con la llave Allen vamos a proceder a limpiarlo. Quitamos los dos tornillitos. Quitamos la tapita. Como podéis ver, la rueda está súper sucia lleno llena de pizos. Entonces, esto puede ser uno de los motivos por los que el filamento se haya trancado. De hecho, si veis, aquí hay material que tendremos que proceder ahora a sacar. Cortamos el material. ¿vale? Una vez está la rueda limpia, nos aseguramos que está limpia por todos lados, volvemos a poner las tapas y atornillar. Volvemos a insertar lo azul en el perro hasta que haga clic. Enchufamos el cable del ventilador y lo colocamos en su sitio conectando el cable de la corriente, ¿vale? Ahora vamos a proceder, colocamos la tapita y vamos a proceder a calentar el extrusor. Para ello vamos a darle a extrude filament, que es el segundo botón, si veis aquí, long Press. ...primero hay que inicializar el equipo... ...que no lo había inicializado... ...ahora mismo está inicializándose... qué quiere decir eso... ...la máquina está encontrando su punto cero... ...y ahora vamos a proceder a calentar el extruso... ...la máquina no habla, si veis... Eh, ...primer pitido, eh, he recibido la opción... Segundo pitido es estoy ejecutando. Ahora mismo lo que está calentando es el extrusor. De hecho, si conectamos Podemos comprobar a esta segunda parte de la situación. Lo basic, si ¿no? Vale, porque a lo mejor es lo otro, sí que ya veríamos cómo se podía hacer. Vale. Se veía jugado más. Para grabar pantalla. batalla. Ah, ya. A lo mejor son las cuatro cositas. Insertamos el material en el agujero. Hasta que comprobemos que el material comienza a salir por aquí, igual no se ve mejor. Como ha habido un atasco, pues el primer material es negro, porque se ha carbonizado dentro. Esto que podemos ver, quiere decir que la boquilla, ...está extruida o medio extruida... ...por lo tanto vamos a hacer un cambio de boquilla. Para hacer un cambio de boquilla... ...tenemos que tener el material, el extrusor caliente... ...como lo acabamos de hacer... ...muy importante con el extrusor caliente... ...porque si no, nos podemos cargar el extrusor... ...directamente". Vamos a sacarle el material para poderlo hacer fuera porque, si no, es muy complicado. Si veis, segundo pitido. Si veis, está saliendo ahora mismo el material. Vale, una vez tenemos el material fuera, vamos a hacer el mismo proceso de antes, quitamos, quitamos ventilador, quitamos corriente y asegurándonos que el extrusor esté caliente, vamos a proceder a quitar la boquilla. Siempre esto se, se tiene que hacer en caliente, la boquilla se ha quedado ahí dentro, si veis la tengo aquí. Y ahora vamos a poner una boquilla nueva. Cuidado de no quemaros porque el extrusor está a 200 grados. Siempre se tiene que hacer con el material del equipo y aseguraros de que apretamos bien la boquilla con el extrusor. Volvemos a hacer el mismo proceso, conectamos ventilador, conectamos a la corriente, ponemos la tapa y vamos a insertar el material. Cortamos eh, el material que está más, metemos en el orificio y destruimos. Cuando pita la primera vez que ha recibido la orden y ahora cuando pite la segunda vez es que la orden se está ejecutando. ...y veis comienza a salir material... ...y el material ya sale recto, no sale como salía antes... ...así, que es lo que indicaba que estaba destruido De esta manera ya tendríamos el equipo preparado para... ...para imprimir. La boquilla que tenemos... Se mete en este tarrito con acetona, ya que esta boquilla se puede limpiar y reutilizar. La acetona no la tenemos aquí, pero bueno, sería acetona pura. Y ahora, de una manera rápida, vamos a poner a imprimir algo para que veáis. Para imprimir siempre hay que tener la puerta cerrada. Siempre precalentar la base, que solo haríamos primer botón, eh, un Si veis, han salido unas luces azules que son las que indican la temperatura del proceso de la base. Y aquí podemos ver que ha comenzado a calentar la base. Mandamos, por ejemplo, imprimir primer con estas configuraciones. podemos porque ahora la vez se esconde la patita que es el final de carrera y va a medir el punto del extrusor con la plataforma. De esta manera la máquina ya ha hecho un autocalibrado y podemos pasar a imprimir. Si la en la que está el extrusor y nosotros lo que tenemos es una plataforma perforada que es lo que quiere decir que nuestra base es perforada ¿vale? porque hay bases también planas para colocar la base ponemos las dos manos, ejercemos presión y lo que tenemos que comprobar es que cada uno de los tornillos está bien posicionado y no se ha quedado por encima de, de la base una vez tenemos la base bien puesta, procedemos a imprimir. Confirmamos. Aquí, como hemos hecho un no auto-calibrado, lo ponemos a cero. Y procedemos a imprimir. Ahora mismo lo que está haciendo aquí es laminar la pieza la pasará al equipo. Te dice que cierren la puerta porque si no no puede imprimir. Cerramos la puerta. le damos ok. Te dice que hay poco material. En realidad es porque no hemos hecho la configuración. Le damos que okay. continúe. Siempre que comprobemos que hay no material claro. Y ahora están dando digamos este laminado a la impresora se dice que va a tardar 3 horas y que va a gastar 94 gramos y ya una vez se haya enviado podemos quitar el USB del ordenador para mayor comodidad Ahora mismo lo que está haciendo es calentar la base y calentar el extrusor. Si veis, se ha encendido aquí una luz, que sería el proceso de impresión. Conforme va avanzando el proceso de impresión... Eh, la luz, o sea, en la base la luz va creciendo y nada, pues ya podéis comprobar que ya tenemos el equipo imprimiendo se ha apagado la luz si sí, en un casual quisiéramos encender la luz le damos un clic y ya se ha encendido la luz el material atascado si veis hay que comprobar siempre que el material no esté bien puesto yo he comprobado que el material se no había atascado y por ello ha dejado de estar material hay que comprobar siempre que pongamos el material que el material está bien puesto bien posicionado ...porque si no puede suceder que, que se atasque el material. Lo que estamos viendo que está produciendo ahora es la RAF... ...que es una base sobre la cual imprime la pieza... ...pero que esta base eh, una vez acabe la impresión se retira...